Hey, buenas noches, no, no, un nuevo video, un torneo. Hoy vamos a jugar en un servidor que estoy haciendo un poco de PvP que se llama Polska. Eh, me han ofrecido un kit bastante chulo. Que bueno, que dicen que si las hacía un poco de promo, pues me lo daban. Es un server de mierda, ¿vale? Las cosas como son de este servidor, es lo único que van a hacer. Eh, bueno, pues si sí, tú lo promocionas un poco, te dan un kit yo. Mmm, lo estoy haciendo más que nada para que me den el kit y matar, ¿sabes? Pero no es un server que yo recomiendo jugar. Mm, lo que voy a hacer pues es eso, es abusar eh, jugar en el servidor y abusaré un poquito nada, eh, para que eso, para que para que lo sepáis, no voy a hacer promoción de este servidor eh, positiva porque al fin y al cabo lo único que están haciendo es venga hazme promoción y así podrás tener un kit toche y podrás matar a todos los que tú quieras no me parece correcto la verdad así que nada, como un servidor de esto de moros pues, pues lo digo así abiertamente ¿sabe? me dicen que haga la promoción y ya verán que pongo la IP y el puerto y dirán, ah, perfecto, ya está, este hombre no ha hecho promoción pero vamos, que, que eso, que no os no metáis porque es una mierda de servidor mmm, en el que si no eres, mmm, pues eso, mmm, VIP o algo pues vas a estar en la mierda porque vas a tener que conseguir armas como sea del kit, con los kits básicos que te dan una escopeta y poco más y matar a la gente que está chita eh, y poder conseguir las mapas y eso, si no, no vas a poder hacerlo porque te van a reventar todo el rato y yo me he frustrado mucho este servidor, le tengo mucho asco y que bueno, que ahora que me lo vayan a dar por ser youtuber de, y tener más de 150 suscriptores y hacerles una promo pues me va a dar el kit pero lo que estoy diciendo, que no es un server que os recomiende jugar, a no ser que, bueno, pues que vayáis a querer hacer una promo y, y tengáis armas y decís, pues ya está, puedo, puedo reventar al que me dé la gana. Pues nada, no mucho más. Eh, os dejo con el vídeo eh, un poco de PvP en una casa, así bastante guay. Y, y nada, simplemente que sepáis que este vídeo es algo así como una pequeña promo para poder aprovecharme de este servidor y que me den el el rango ese y poder matar siempre que quiera mm, Podéis sentiros mm, como utilizados, pero mm, no creo que debas de ser así más que nada porque es un vídeo mm, de mierda ¿sabes? así que <ríe> lo que vosotros veis nada, no, os dejo con el vídeo Muerto uno pero no, te, no tengo copiado el, el TP, ahora Sí, madre, madre, madre, madre, me ha dejado a 8 de vida y le metí en la cabeza unas cuantas. Yeah. ¿Qué más ha... has hecho? Gracias. La puerta abajo abierta, eh. La, la puerta de la ¿Otro, muerto, otro muerto, otro muerto. ¿La puerta de abajo abierta? Voy. Sí, acepta. Cruceo, eh. Voy, eh. Voy yo, voy yo, voy yo. Ya no te matan a ti. No, no, no, si yo, si yo estoy apuntando arriba. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre adentro! ¡Oh! Estoy adentro. Me he cerrado. No, si, si, no, de si, si. los dos. Bueno acepta, acepta, sí, acepta. no, no, no, No lo he reventado Pide el TP Espérate, espérate que le meto Venga, otro, otro, otro, otro. Pide, pide, pide Voy Ahora te pega no para. eh. Venga Ahí está Si ya no dispara aún, fíjate, aguanta todo lo que pueda No, no, si sí, no. Sí, aquí ni nadie. Por lo menos no me han visto. Deja que coja el... ...coja el Bajo, eh. Entra, entra, entra, entra, entrado. Cleanfla Ven. Bueno, defiendo yo esto, espérate. ¿Qué objetivo? No sé. Venga. Bueno, sal otra vez. Oh, hermano, ¿pero por qué me le mata, le mata, Pero... le mata, le mata. Manda, manda. Espera, espera, espera, espera. Qué buena. Has entrado. Claro. Venga, abre. ¡Hello, bro! Tenemos cinco balas nomás, bro. Pues está grabando ahí, tío. Jeje, sí. ¿Cuál a subirlo Qué, ¡Qué grande coste! ¡Qué grande coste! ¿Estáis dentro-dentro? Sí, hombre. Dentro-dentro no, pero algo. Ha <risa> <risa> esto de una manera esto, chaval? Me da. Qué asco, Dan. Entra, entra, entra, entra, entra. Estamos avanzando, ¿sabes? Sí, sí. Yo te voy a coger arma. Que estoy sin balas.